Buenas noches a los seguidores del canal de Movimiento Civil. Cuidadito, ¿eh? que mañana tenemos directo, mañana lunes 25 de julio, ¿eh? a las 10 de la noche. No se lo pierdan porque estaremos en nuestro canal de YouTube hablando de Bitcoin. Estaremos hablando de Bitcoin y vamos a hablar también de los mercados financieros. Vamos a realizar mañana un análisis técnico de los activos más importantes que hay ahora mismo en el mercado y para ello vamos a contar con una retransmisión de calidad ¿eh? que vamos a transmitir en directo con todas las personas que quieran escuchar el chartismo clásico que quieran escuchar a Wyckoff que quieran escuchar a Charlie Down que quieran escuchar un sistema o estrategia de trading que te permita ganar muchas operaciones te permita ganar dinero siempre con una gestión de riesgo ¿eh? siempre con tus stop loss bien activados, para que no corra ningún tipo de riesgo por eso mañana vamos a estar todos y espero que estén muy atentos a lo que vamos a hablar y vamos a discutir porque nos vamos a reír mucho nos vamos a reír lo vamos a pasar bien y además vamos a aprender vamos a aprender yo ya esta noche he hecho mis operaciones en bitcoin ya las tengo aquí, las operaciones hechas y también en Ethereum, Mati y Chiva Hoy he estado operando con diferentes criptos y lo haré a partir de mañana con el petróleo y el oro. Ya os comentaré las dos operaciones que tengo con petróleo y oro activa porque creo que son muy interesantes. El mercado siempre nos ofrece algunas oportunidades muy buenas para operar y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, vamos a aprovechar esas operaciones. Y de verdad, eh, no penséis que Bitcoin, porque caiga 50 o 100 dolaritos, se va a ir a cero. No pensar eso porque no va a ser así. ¿eh? Bitcoin es un activo fuerte, que va a estar con sus oscilaciones, con sus subidas y bajadas, como ocurre siempre dentro del mercado, pero Bitcoin va a estar ahí, porque es un activo sin riesgo de contrapartida y además un activo que es muy fuerte. ¿eh? Está en manos muy poderosas y cada vez más personas se están interesando por Bitcoin y por la adopción. ¿Eh? El último país ha sido Francia, ¿eh? que va a adoptar Bitcoin a partir del año que viene Y se van a sumar muchos más países, muchos más estados, muchas más empresas, muchos más bancos Así que tengan eso muy pero que muy en cuenta Y os dejo con este vídeo, mañana a partir de las 10 de la noche estaremos en Movimiento Civil en Youtube Hablando de mercado, hablando de Bitcoin y de todos los activos que queráis analizar ¿eh? No lo perdáis y por favor suscríbanse a nuestro canal a todos los que estáis aquí en el chat, suscríbanse. No os cuesta nada, activen la campanita para que os notifique cuando estemos en línea. Mañana a partir de las 10 de la noche. Nos vemos, cuídense y mucha suerte a todos.